tienes la prueba, desde que no estás, me no he sentido a compartir lo que esta vida llena, que es que tú me dabas, ese pan y guerra, que tanto me va, que cada día para mí era una vida plena, y ahora, pasarte Si no voy ciego, que que no, como es que solo el mira no sabe tan sincero Y quiero todo ese cielo de sonrisas y colores para inventar los sueños Que tú la rumbas, mi agua y mi tregua Tú mi flamenca, que baila la tierra poco hace sentir a tu venenoso soy adicto mi sirena Con esta mitad y mitad que tú y yo tenemos, niña, se va el vuelo oh, oh, y el bolsito de tu amor que no tiene celo, dame de todo lo bueno, oh, oh, un cachito de ese calor que hay en tu agua, mi tregua Ay, Tú mi flamenca, que baila Tienes la prueba, desde que no está, no hay sentido a compartir lo que esta está vida llena. llena.